Yo recuerdo que intenté verdad A pesar de cómo te burlabas de mí Actuando como si te perteneciera a ti Las veces que me enfrentaste recuerdo aquí Me sorprende que estoy acá A las cosas como antes y no sol Tú no reconocerías más que soy yo No es que me conocieras antes Hola gente le bonita comunidad en Youtube el día de hoy estaré compartiendo un nuevo video, espero que le guste mucho ponele el confianza a mí mismo así, así que se pongan cómodos. Apagamos la luz, llevamos, palomitas y bebidas, porque esta es, la citoria punto sacerdotisa midorico en serie. Inuyaza punto así empecemos el doblaje ahora video mismo. Fue una de las creadoras. De las perlas más preciosas, Shikon ¿Cómo traducirlo? Los cuatro. Esfera de los espíritus, o perla de Shikon en la versión latina dice que murió peleando contra otro espíritu o demonio poderosa duró siete días y noche. Tras esto decidió sacrificarse y fue expulsar las almas de los espíritus restantes, sin embargo estaba tan exhausta, que su propia alma fue expulsada de su cuerpo. Y Ali se originó de esa fusión de almas se conoce como la perla de Shikon. Ella fue la antigua dueña de Kirara. Aparición por primera vez la serie y manga de Muyasa con mismo en el capítulo 26 el secreto de Shikon. Caída. Tras siete días y noches mientras pelaba 10.000 de legión de los demonios, Midoriko, en medio de su cansancio, termina por arrebatarle las almas a todos los demonios, junto con la suya en el proceso. Tras este suceso ella muere y queda su alma encerrada dentro de la perla de Shi conjunto con las almas de todos los demonios contra los que combatía. Se dice además que la lucha de Midoriko continúa en el interior de la perla, dependiendo de su portador. Poderes y habilidades Como es una sacerdotisa, Midoriko tenía niveles extremadamente altos de poder espiritual. Ella contaba también con la misma fuerza y el poder de 100 samuráis. Purificación Midoriko era capaz de infundir sus poderes espirituales extremadamente fuertes y poderosos junto a sus habilidades en la espada y purificar 20 demonios a la vez. Resistencia. Midoriko tenía una resistencia muy alta ya que fue capaz de luchar contra muchos demonios durante 7 días y 7 noches sin necesidad de siquiera descansar. Espadachín. Ella se ve en el manga con una gran espada como arma, se supone que sabe de esgrima. Insinuó que había infundido su inmenso poder espiritual y habilidad en su espada para matar a los demonios. Poderes espirituales Midorito tenía el poder espiritual sumamente fuerte y de gran alcance y capacidad. Sus poderes espirituales y habilidades por sí sola podría purificar las almas de cientos de demonios a la vez, lo que les de representación totalmente impotentes. Curiosidades A pesar de ser responsable de toda la historia de Inuyasa, fue responsable de la existencia de la joya Shikon, tiene un papel secundario en la historia real. En la película de Inuyasa M4, la ropa que la falsa Kiki está usando es muy similar a la ropa de Midoriko. En el manga nunca se ve su rostro, además de que su cadáver aparece putrefacto y marchito. En el anime es todo lo contrario, y muestran a una mujer hermosa, raramente parecida a la sacerdotisa Tsubaki. La sacerdotisa Tsubaki es descendiente suya. Espero que te gustado y, comunidad, esta fue un análisis. Si quieres que haga un análisis de un personaje, aquí en el cajas de los comentarios. Si tú quieres ser saludado por mí, pedírmelo aquí en la cajas comentarios de esta mismo al canal. Eso es todos. Nos vemos hasta la próxima. Sayonara.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 Que decirte yo soy la señora en cuenta las de las historias de terror no veremos después sayonara, a, a Nada ya decirte adiós.